El chocolate, en Namatl, socorte L, es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos productos derivados de la manipulación de las semillas del cacao, la masa del cacao y la manteca de cacao. A partir de esta combinación básica se elaboran los distintos tipos de chocolate que dependen de la proporción entre estos elementos y de su mezcla, o no, con otros productos tales como leche, colorante y barra de frutos secos. El cacao ha sido cultivado por muchas culturas durante al menos tres milenios en Mesoamérica. La evidencia más temprana del uso del cacao pertenece a la cultura mocaya de México, con vestigios de bebidas de chocolate que datan de 1900 a.c. Sin embargo, los olímpicos de la venta en Tabasco fueron los primeros humanos en saborear, en forma de bebida, las habas de cacao molidas, las cuales mezclaban con agua y le añadían diversas especias, hierbas y guindillas y también fueron quienes comenzaron a cultivar el cacao en México. De hecho, la mayoría de la gente mesoamericana hizo bebidas de chocolate, incluidos los mayas y aztecas. El botánico Carlos Lino lo llamó que que significa alimento de los dioses, llegando hasta el punto de ser objeto de culto para mayas y aztecas. En la actualidad, Ghana y Costa de Marfil son los dos principales productores y exportadores de cacao a nivel global. En varias investigaciones realizadas en estos países se han demostrado multitud de casos relacionados de esclavismo, trata de personas y explotación infantil, B.A.C. Trabajo infantil en la producción de cacao. Muchas asociaciones activistas han querido concienciar sobre las injusticias detrás del chocolate, boicoteando a empresas productoras como Comocer o Gorham International o empresas compradoras como Nestlé y Uber 6. En julio de 2019, Ghana y Costa de Marfil llegaron a un acuerdo conjunto de fijar un precio mínimo para la venta de cacao, para dignificar la vida de sus trabajadores.